Transcurren las últimas 48 horas para que se dé por terminado el proceso de diálogo instaurado por el gobierno nacional y el sector indígena en búsqueda de la paz. Hasta mañana las mesas temáticas desarrollarán su trabajo para lograr la firma de actas. Este miércoles se espera que se cierren dos mesas, educación superior y acceso a la salud. En la primera se ha avanzado en 11 de un total de 17 puntos. Uno de los planteamientos desde el sector indígena es incrementar en 800 millones el presupuesto para la educación superior. Como también eh, los cupos para los estudiantes que puedan acceder. También hemos pedido que las becas sean eh, dentro de todas las instituciones acogidas eh, de acuerdo al porcentaje de la población eh, de los pueblos y nacionalidades, consideramos que es un 21%. En cuanto a la mesa de acceso a la salud, de acuerdo a los dirigentes indígenas, existe resistencia en algunos temas, por ejemplo, en otorgar nombramientos a personal de salud. Bueno, están valorando y esperamos que el día de hoy lleguemos a una coincidencia definitiva, un acuerdo definitivo de por lo menos uh, el 50% de los temas que hemos planteado, incluso lo que tiene que ver con los programas de prevención de enfermedades primarias. En el ámbito laboral apuntan a que no se ha dado pasos a temas complejos, como por ejemplo el restituir a los funcionarios públicos desvinculados con el decreto 813 suscrito en 2011, con el que se dispuso la compra de renuncias obligatorias. Eh, se, se basan en un tema más normativo eh, y no, simple y sencillamente no están dispuestos a dar paso. De parte del gobierno nacional no, no conocemos cuál es la intención para decir eh, tantos acuerdos si solamente son planteados eh, ante el gobierno nacional 10 puntos y 10 respuestas debe existir vamos no cerrar entre hoy máximo mañana eh, la mesa de trabajo que, que recién se dio inicio hace 5 o 6 días uno de los temas que de acuerdo al ministro de trabajo Patricio Donoso se ha llegado a coincidencias es el fortalecer a las inspectorías de trabajo en las siete zonales que hay en el país ha pasado un mes desde que María Belén Bernal fue asesinada en el interior de la Escuela Superior de Policía en Quito y aún es desconocido el paradero de Germán Cáceres, esposo y principal sospechoso del femicidio. Este martes acudió el comandante general de la policía Fausto Salinas por este caso a la Comisión Ocasional de la Verdad en la asamblea que investiga este hecho. Y ratificó que el momento que Cáceres cruzó la frontera en Colombia todavía no había una orden de fiscalía para vigilarlo y seguirlo. La salida de, de es a las 4 y 3 de la mañana. Recordemos que a las 4 de la mañana la policía recibe la orden de vigilancias y seguimientos en el distrito metropolitano de Quito. A las 4 y 40 él ya estaba en el, el, el pasto y a las 17 y 12, que es uno de los últimos reportes que, que se tiene con… Con la Policía de Colombia, él ya estaba en el túnel de Medellín. Salinas fue sometido a insistentes preguntas de las asambleístas que integran esta mesa. Sobre las acciones de búsqueda, dijo que en coordinación con la Policía Colombiana se da seguimiento a dos posibles rutas que no se pueden hacer públicas y que sus agentes están trabajando en territorio. Hay otra información que no podemos divulgar porque son datos más recientes y que nos van a contribuir a, a, a apoyar a la Policía Internacional para ubicar a, a la persona que está prófuga de la justicia. Hubo cuestionamientos a la falta de control en la Escuela de Formación Policial y las sanciones a quienes actuaron por acción u omisión el día que Bernal ingresó. ¿Cuál fue el comentario que le hizo el presidente de la República para no a, aceptar eh, su disponibilidad? Que se presentó la línea de tiempo y que cuando estaba... Cuando, cuando se entregó la orden a la, a la policía, eh, el, el, el, la persona sospechosa ya estaba fuera del país. Según la policía, el último rastro que se tiene de Cáceres es en Medellín, Colombia. Están en camino además procesos administrativos en contra de 13 uniformados y hay una cadete detenida por el asesinato de la abogada María Belén Bernal. Nuevamente la mesa de seguridad de la asamblea se convoca para tratar la crisis carcelaria. Los familiares de las personas privadas de libertad fueron los primeros en exigir al gobierno una solución a todo lo que sucede. Revelan las problemáticas que se generan dentro de los centros de rehabilitación. Las cosas que vienen allá adentro son caras, una funda de pan, este, una cola... Todo, todo, todo. Ahí para salir al centro, al policlínico, hay que pagar cinco dólares para que los puedan sacar. Por su lado, las autoridades señalan que se han tomado medidas y que se han hecho más de 4.800 operativos desde que inició el 2022. 107 armas de fuego que han sido incautadas. 13.110 municiones de diferentes calibres. La herramienta que les sirve desde adentro para disponer... Actividades ilícitas afuera, 1,884 teléfonos celulares. Mientras tanto, en materia de inteligencia fue poca la información que se compartió por la reserva del caso. Y aquí está el plan de inteligencia y aquí está el plan de búsqueda. ¿Ha servido o no ha servido? Porque los, las masacres han continuado y no se, no, no ¿Y se qué, ve una un disminución. Si es que lo que está sucediendo adentro va más allá de las alertas, estratégicas. Bueno, hay que también señalar que puede haber una falla del control interno de la de, de la de, de la determinada, del determinado centro penitenciario. El tema fue cuestionado por los legisladores, a lo que Cobo respondió que deberían reformar las leyes para que se pueda entregar esa información. A través del decreto 574, el presidente de la República, Guillermo Lazo, nombró a Guillermo Rodríguez como nuevo director del Servicio de Atención a Privados de Libertad. Ocurre luego que se conoció que el pasado lunes 3 de octubre el general de la policía Pablo Ramírez presentó su renuncia para dedicarse en su totalidad a dirigir la oficina de antinarcóticos de la policía, pues pese a disponerse su paso a esa unidad de la policía en agosto, Ramírez siguió al mando del SNAI por casi dos meses. La salida del general Ramírez ocurrió en medio de un nuevo estallido de violencia en las prisiones solo una semana, 29 reos fueron asesinados y 60 resultaron heridos producto de nuevos enfrentamientos en la cárcel de Cotopaxi y en la penitenciaría del litoral. El gobierno le vuelve a apostar a un oficial de la policía en servicio pasivo. Guillermo Rodríguez, nuevo director del SNAI, dejó la institución policial en el 2013 para trabajar en el Ministerio del Interior, en el EQ911 y en el Ministerio de Gobierno. Fue asesor del exministro César Navas. Y posteriormente fue nombrado subsecretario de orden público, cargo en el que se mantuvo durante las administraciones de Mauro Toscanini, María Paula Romo, Patricio Pazmiño, Gabriel Martínez y ya en el nuevo gobierno, durante la gestión de César Monge. Tras bastidores, acompañó la gestión de los dos gobiernos anteriores durante el terremoto de abril de 2016, las movilizaciones de octubre de 2019 y la pandemia. Rodríguez, ex comandante del grupo de operaciones especiales de la policía, se especializa en gestión de desastres. Hoy regresa a la función pública para asumir la dirección del servicio de atención a privados de libertad. Es el quinto en sentarse en esa silla durante este gobierno, que empezó con otro oficial de la policía en servicio pasivo, Edmundo Moncayo. Le siguieron los ex militares Fausto Cobo, Bolívar Garzón y Pablo Ramírez, oficial de la policía en servicio activo. Rodríguez asume la dirección de las prisiones en medio de un escenario de constante violencia, que solo en 2022 ha cobrado la vida de 105 personas. Pero no solo eso, el descontrol en los penales sigue siendo la constante, también la complicidad de quienes deberían garantizar la seguridad al interior, pero facilitan el ingreso de armas, municiones y objetos prohibidos, en camino la formación de nuevos guías censo penitenciario que avanza entre nuevos enfrentamientos y la reiterada oferta de colocar escáneres en los ingresos e inhibidores de señal celular. La semana pasada, la Organización de Países Exportadores de Petróleo anunció recortar su producción de crudo en 2 millones de barriles diarios. Esta decisión ayudó para que el precio internacional se recupere y actualmente llegue a los 89 dólares. En su mejor momento este año, un barril de petróleo WTI, el de referencia para Ecuador, llegó a cotizarse hasta en 123 dólares. Un importante extra si consideramos que, incluido el castigo, el país presupuestó recibir 60 dólares por barril. Central ...es que nosotros podamos vender el petróleo... ...más o menos al precio que estamos vendiendo ahora... ...el próximo año... ...y pienso que el precio previsto en la proforma... ...es el correcto. Para este ex ministro de energía... ...el problema más grave ahora es la importación... ...el precio de los combustibles que compramos... ...ha subido mucho más que el del petróleo... ...en julio se vendió petróleo por 87 dólares... ...y compramos diésel por 171 dólares. Exportamos 10 millones de barriles al día de crudo a 75 dólares, son 750 millones, pero importamos 5 millones de barriles de derivados a 110 dólares, esos son casi 600 dólares, entonces la diferencia que nos queda es pequeña. Walter Spurrier recalca que la producción petrolera se estanca, pero el consumo de derivados crece desmesuradamente, alentado por el subsidio. Solo en los primeros siete meses del año el consumo creció 7%, por lo que las importaciones crecieron 6% y las exportaciones cayeron 11%. Y por lo tanto ahora en lugar de pensar en que se vaya a aumentar la producción petrolera este año, lo que tenemos que esperar es que se recupere a los niveles que tenía cuando subió Guillermo Lazo. Ecuador estima que destinará este año cerca de 4 mil millones de dólares para subsidiar combustibles. El costo en 2023 se desconoce aún.